La noticia del día de hoy fue que el Senado de la República estuvo conociendo en el día de hoy lo que es el proyecto de ley de extinción de dominio que ya fue aprobado en el día de hoy en segunda lectura por el Senado de la República Dominicana. Señores, precisamente el Senado de la República aprobó el proyecto de ley de extinción de dominio. Luego de tensos debates entre la bancada de los diferentes partidos que tienen presencia en el Senado de la República Dominicana, señores, cada uno de los bloques de manos de sus senadores y sus voceros estuvo expresando sus diferentes opiniones. Señores, el proyecto ahora le corresponde pasar a la Cámara de Diputados para ser conocido y se prevé que no sea enviado a una comisión, ya que fue estudiado por una comisión bicameral para este importante proyecto, previo a su aprobación, los senadores se enfrascaron en grandes debates sobre este proyecto de ley, contenido lo que tuvo que ver precisamente llegando a que se puedan eh, eh, debates ante los temas. Allí surgió hasta una solicitud de modificación que llevó a cabo el senador de la Fuerza del Pueblo Bautista, Rojas Gómez, precisamente para poder Proponer que no tenga un carácter de retroactividad esta pieza legislativa, señores. Es muy importante que tomemos en cuenta que ya esto fue enviado a ya al ser aprobado hoy en segunda lectura. Corresponde pasar a la Cámara de Diputados lo que estará libre de que no tenga que ser llevado a comisión porque fue conocido ante una comisión bicameral. Creo que esto puede facilitar un poco el camino y permitir que tal vez ya este proceso sea conocido la mayor brevedad posible en la Cámara de Diputados. Usted se preguntaría al igual que yo, pero si ambas cámaras están en un mismo edificio, apenas unos metros de distancia, esto pudiera ser asunto de un día para otro. Vamos a ver la respuesta de ser remitido ya a la Cámara de Diputados, tomando en cuenta, tomando en cuenta la urgencia que tiene esta pieza legislativa, porque eso hay que tomarlo en cuenta. Esta pieza tiene una urgencia debido al compromiso que han hecho todos los sectores de la sociedad dominicana, los políticos y diferentes sectores de poder nosotros lograr tener una ley de extinción de dominio. Vamos a ver qué pasa en todo esto, porque... Como ya le he dicho, importantes debates, modificaciones, solicitud que no fueron acogidas. Mire, por ejemplo, la Fuerza del Pueblo, de mano de su senador Bautista Rojas Gómez, puntualizó que no estaría a favor del proyecto, ya que consideró que la, mire, lo que es la mitad está llena de errores, que pudiera esto crear una situación para luego ser enviado precisamente algunas solicitudes al Tribunal Constitucional y demás, pero precisamente. Los legisladores del Partido Revolucionario Moderno, casi en su totalidad, ellos votaron, miren, a favor de lo que es la misma, a excepción, a excepción de Iván Silva de la Romana, que no votó a favor de este proyecto de ley. A excepción de Iván Silva, que no votó a favor de este proyecto de ley. señores.